y desde un principio debo aclarar que, si notan que mi voz está un poco más tomada que de costumbre, se debe a que estoy transitando la COVID en este momento. Así que este video sirve tanto como evidencia de mi entusiasmo, así como también registro de época. Tenemos aquí toda la colección completa de los armatazos, pegada en esta suerte de álbum de figuritas que acá lo vemos que salía un peso, lo cual para la época, debo decir que era un choreo porque es simplemente una hoja que se, que se pliega en cuatro y nos lo vendían como el juego de Chester, esto supuestamente es un juego de mesa vemos acá algo muy lindo, que es el nombre que tenían antes, nuestros snacks cancerígenos favoritos que son las frenchitas, los chisitos y las raffles en la parte de atrás vemos un cancherísimo dibujo de Chester Cheetah. Y cuando lo abrimos, tenemos acá las instrucciones del juego. Las cuales rezan. El juego de Chester. pega tus armatazos en este álbum. Divertite con tus amigos jugando el juego de Chester. Cada jugador juega con un armatazo. Aquel que llegue primero al final, gana los armatazos de los demás. O sea que esto técnicamente es... Una timba. Casi todos los casilleros tienen notas de Chester con premios o pruebas que deberás superar antes de seguir adelante. Tira primero el jugador que saque el dado más alto. Si tu armatazo queda arriba del de otro jugador, ganás el turno del jugador que quedó abajo tuyo, sin alterar el orden del juego. Es recomendable que cada jugador participe con un paquete de hechicitos. No entiendo por qué es recomendable, calculo que por una cuestión de gula o es simplemente recomendable para Pepsico Snacks. Armá figuras con los armatazos enganchándolos de las ranuras pequeñas. Juntate con tus amigos para intentar figuras más grandes. Debo decir que yo he jugado con los armatazos y he intentado alguna que otra figura colosal. Colecciona los 40 diferentes armatazos en el álbum. Jugá con las repetidas así, forma clásica. Colócate junto con varios amigos a la misma distancia de una pared. Cada jugador lanza un armatazo. Si tu armatazo queda más cerca de la pared, te ganas todos los demás. Es prácticamente una variante de las viejas y queridas bochas. Espejito. Apoya un armatazo o más contra la pared. El jugador que logre tirarlo desde lejos, gana todos los armatazos acumulados. Y la tapadita. Creo que en algún video anterior he expresado mi interés por saber cómo se juega la tapadita, y acá tengo la respuesta. Colocate junto con varios amigos frente a una pared, aquel que logra hacer que su armatazo caiga encima del otro se lo lleva Una premisa un tanto estúpida, digamos, ¿no? Y Pasamos a desplegar el álbum, que como verán es tan grande, que abarca toda la pantalla y más El pequeño mini estudio de Adderseed no es lo suficientemente grande como para mostrar todo este despliegue de colores bueno, el juego empieza incómodamente eh, a la derecha y de la derecha va dando toda una vuelta hasta llegar acá al final, que está en el medio atravesando todos los rincones de este papel Disculpen las desprolijidades si se ve algún cable pero como ya les he dicho antes, este álbum es colosal en su tamaño Comenzamos con Chester haciendo práctica de mountain bike Probablemente esto esté ocurriendo en las montañas del Bolsón Haciendo montañismo también por la cordillera de los Andes Acá está haciendo kayak Motocross Esta figurita creo que ya, ya he contado de la anécdota Una anécdota oscura en un video anterior Que implicaba a un compañero nuevo que tenía problemas familiares Acá lo vemos a Chester haciendo, no sé si esto es wakeboard o algo, o si se llama así o no, pero creo que es un deporte que requiere de una lancha que te arrastre mediante una soga. Acá Chester se debe haber soltado. Acá lo vemos haciendo deltismo Y la prenda es, tiré un chisito al aire y atrápalo con la boca. Cuando decimos la palabra chisito creo que todos recordamos al viejo y buen Jacobo Winograd. Acá tenemos a Chester haciendo eh, bungee jumping. Andando en moto de agua también, eh, debo admitir que las motos de aguas me encantan y me considero fanático de la película Waterworld. Y acá siendo arrastrado por una lancha. Acá andando en lancha a toda velocidad, haciendo windsurf, buceando. Es increíble la cantidad de deportes que existen, ¿no? Porque esto es además recién el principio. Acá relajándose en un gomón haciendo surf, montando una buena ola, tomando sol y escuchando sus... Aquí está tomando sol y escuchando... escuchando si dicen un Discman. Creo que para cuando estaba este álbum los Discman no existían todavía. O estaban... Claro, seguramente existían en Estados Unidos. Aquí Chester no está más que simplemente posando, haciendo el arde de su cancherismo. Aquí está jugando al fóbal. Y está atajando un penal con su estómago. Mientras que aquí está haciendo una chinela. Y dale con el fútbol. Está a punto de patear un tiro libre. Y acá está jugando al rugby. Calculo que después irá a golpear transeúntes inocentes. Acá lo vemos jugando al paddle. Andando en patineta. Andando en rollers. Finalmente, yendo a toda velocidad a montar otra ola En esta figurita Chester está mostrando una obra eh, autorreferente La cual consiste en su huella, la huella de sus pies Aunque vemos que las manos son humanoides y los pies calculo que también serán humanoides Así que técnicamente esas no son sus huellas Y acá básicamente lo que vemos es a Chester recontraduro Abrazado a un poste en Buenos Aires, un Chester tanguero, tocando la batería, haciendo de DJ y acá bailando. Lo vemos que debe haber consumido alguna pastilla o algún cartón de Pepa. Saliendo con el boombox a hacer sonar esos beats. Tocando el saxo, como buen cocainómano. Y acá haciendo la gran Charlie y Fito. Tocando tres teclados a la vez. En esta figurita Chester está rockeando como un campeón. Y acá miren qué gastada que está esta. Claramente era de las favoritas. Está Chester tocando la guitarra eléctrica. Acá tocando los bongos. Y acá se está manejando en un auto deportivo. Mientras que en la siguiente. Sale a la ruta con una motito. Acá está... En el peor momento de su vida Chester evidentemente Está como caído en la ducha Es extrañísima esta figurita Y acá Siendo venerado por todos sus fanáticos Esta es la figurita del final Está detonada Tenemos el autógrafo de Chester Y una, un dibujo que Me gusta más que los demás Tiene un trazo bastante interesante No contentos con el álbum que ya habían generado los armatazos sufrieron una expansión hay algo que me provocaba esta expansión cuando era chico y miré este lado el lado de atrás con estos colores que me hacía pensar que estábamos en el futuro ya eh, es una sensación que hasta el día de hoy miro esta miro estas imágenes y todavía me la provoca claramente el futuro fue ayer me llené de felicidad poseer la expansión completa así que iremos develando cada una de las figuritas a medida que las vaya observando Aero Chester la número 41 y es Chester en un avioncito los colores están muy buenos es un... pareciera que están hechos con un Photoshop muy primigenio o en su defecto aerografías pero me parece que es Photoshop esto qué es Chester haciendo jineteadas. Chester doma. Ice Chester. Está patinando sobre hielo. bichester Chester. Jugando un voleibol playero. Para Chester. Que está andando en. Parapente. Tengo un tío que se cayó de un parapente y se partió todos los huesos. De pedo que siguió vivo. Chester Trophy y está haciendo 4x4, no entiendo por qué Trophy eh, fanáticos y fanáticas de las 4x4 sabrán explicarme el porqué en la caja de comentarios Magic Chester, y esta es una alusión, claro, a Mágico Johnson está Chester jugando al Basketball Chester Drive está jugando al tenis esta vez, o sea, anteriormente habíamos visto jugando al Paddle Francis Ford Chester mira, director de cine Acá ya calculo que estará dirigiendo el padrino Gold Chester ¿Qué es esto? Es como un, una especie de magnate, un millonario Con un sombrero que parece más de De alguien que atiende ascensores Pero bueno, si ellos lo dicen Chester Nieve y Está bueno este, en una moto de nieve Es un muy buen dibujo, me gustan los colores Tris y Chester, que nombre pedorro. Y vemos a Chester en un triciclo. Trans no Chester, me da miedo dar vuelta a este. Otra vez, Chester recontra duro, llamando al privado. Salto Chester. Muy bueno acá, haciendo esquí. En Bariloche. Chester Bump. Que continúa lo del esquí, claro. Bump, no sé, debe ser una prueba de esquí. Garro Chester. Salto en garrocha. Chester Golf. Le está pifiando como un campeón. Este, miren qué loco, es el primer deporte en el que vemos a Chester eh, fracasando en el mismo, ¿no? Trota Chester. Chester trotando. Taekwondo Chester. Partiendo una tabla... Como buen Karateka Y este está muy bueno Es el último y es Chester On Y es Chester... Meditando ¿Qué les parece esto? Interesante, ¿no? Que hayan decidido mostrarlo meditando Y bueno, como verán, he dejado en mi escritorio No tanto he hecho una piltrafa Pero voy a tener un par de cositas que ordenar En mi caso, mi deber aquí ha terminado Pero es cuando empieza el deber de ustedes al comentarme en la casilla de comentarios Si han tenido este álbum, estos tazos Y qué anécdotas tienen al respecto Qué sentimientos les ha provocado Qué cosas recuerdan Con cariño O sobre todo sensaciones extrañas Que es lo que acá en Avercid más nos enfocamos, ¿no? Yo solo puedo decir que Cuando niño eh, He coleccionado con muchísimo, muchísimo entusiasmo estas, Estos tazos Los he lanzado Utilizando la famosa rendijita esta, el famoso volador eh, Los he lanzado para todas partes no, no he incurrido en la timba Como acá nos proponían en el álbum eh, Porque la verdad es que perder un tazo, ¿para qué no? Y así es como doy por finalizado este video No sin antes Pedirles que si les gusta el canal, si les gustan los videos que estamos haciendo, se suscriban, si es que todavía no lo hicieron. Que compartan el video con sus amigos y amigas que posean este mismo entusiasmo por el coleccionismo y rubros afines. Y que nos sigan, por supuesto, en Instagram, donde subimos fotos y material que nos llega a formar parte de algún tipo de videos. Y ni hablar que además les avisamos cuando subimos un video nuevo. Activen la campanita, porque el guacho de YouTube... No está avisando cuando subimos los videitos nuevos. Y sin más que decir, eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chao.